Comité de Asturias por la Amnistía decidimos grabar este vídeo para dar nuestro punto de vista sobre la percepción que tiene la clase trabajadora sobre esta crisis del coronavirus y explicar nuestra actuación y la situación actual en Asturias. Consideramos que ante este estado de pánico y alarma era necesaria la creación de una red de solidaridad vecinal con la intención de ayudar en mayor medida a la población de alto riesgo que por avanzada edad, por precaución o por tener que mantenerse en cuarentena no podían salir de sus domicilios. La intención es también fomentar el trato personal, ya que lo que se está potenciando es el individualismo, el sálvese quien pueda, y esa sería una gran piedra en el camino para la clase obrera, es que es el sector más desprotegido y desamparado de cualquier sociedad capitalista. Ni el Estado, ni organizaciones subvencionadas con dinero público, como por ejemplo Cáritas, han hecho ni harán absolutamente nada por nosotros, por lo que solo nos queda el compañerismo y la solidaridad que no la caridad, que es muy diferente, ya que esto no nos afecta a todos por igual, como nos bombardean a diario todos los medios y como explicaremos más adelante. Por ello, se crea un grupo de Telegram para organizarnos por barrios, mantener continuamente la comunicación entre nosotros y para realizar un buen reparto de tareas. Principalmente, se empezó a publicar por redes sociales, con la intención no solo de llegar a las personas que necesitarán nuestra ayuda, sino también a toda aquella gente que quisiera ofrecerse voluntaria a participar en esta red, eh, pero más tarde pensamos que, bueno, que la población que queríamos ofrecer, a la que queríamos ofrecer este apoyo seguramente no tendrían acceso a redes sociales, por lo que se empezaron a pegar carteles en supermercados, tiendas de barrio, etc. Lo que ofrecíamos en un principio era comprar en supermercados, en farmacias o hacer recados, ampliando más tarde a otros servicios como el reparto de comida ya preparada a domicilio o ayuda psicológica. También recibimos llamadas para plantearnos dudas eh, sobre solicitudes de teléfonos de asistencia, desplazamientos, riesgos de multas en el momento de prestar ayudas, etc. Se dio el caso incluso de ponerse en contacto con nosotros algún centro de salud para recoger y entregar partes de baja para trabajadoras y trabajadores que habían dado positivo en COVID-19 y debían permanecer en sus casas. Entendemos que es necesario dar este tipo de soluciones, ya que institucionalmente no había nada planteado al respecto. Se habilitaron dos teléfonos de contacto, de hecho inicialmente solo estaba activo el 112 y una semana después, ya con casos activos de, de contagios, se facilitó otro número. Pero casi siempre estaban saturados por el volumen de llamadas y ante esto ni servicios sociales ni Cruz Roja daban ninguna solución, aparte del corto periodo de atención al, al público que ofrecían, que era simplemente horario de oficina de 9 a 2, por lo que todas las llamadas por las tardes quedaban totalmente restringidas porque no, no daban servicios por las tardes. Eh, es esta situación, unida a la premisa de que solo el pueblo salva al pueblo, lo que nos empujó a crear esta iniciativa. Bueno, pues otro de los puntos importantes que, que queremos remarcar y que quizás se está intentando pormenorizar, creemos que de una manera premeditada, es la cuestión de clase en cuanto a lo que afecta al número de contagios y fallecimientos a causa del, del COVID-19, ya que es la clase trabajadora la que indudablemente se encuentra más expuesta y vulnerable en esta situación. No es casualidad que los tipos de trabajo que no admiten teletrabajo sean los mayoritarios en la clase obrera, y que estos sean también los sectores más precarizados. Además, en estos puestos es donde se da un mayor hacinamiento, ya sea en las fábricas, en los almacenes, en los call centers, etc. Esto significa que hay un mayor número de contacto en espacios reducidos, y si le sumamos el hecho de que una mayor parte de los desplazamientos se tiene que realizar en transporte público, porque no todo el mundo puede acceder a un medio de transporte individual, pues obviamente el riesgo de contacto es muchísimo mayor. Bueno, como ya sabemos, los grandes empresarios siempre han priorizado los beneficios a las condiciones de sus trabajadores. Y ahora lo vemos más claro con la reincorporación a los puestos de trabajo ante la evidente falta de protección a la que estos están sometidos. Si habitualmente trabajan en condiciones precarias, no se ha hecho ningún esfuerzo en invertir en equipos de protección individual, ya que eso evidentemente supone un gasto que el empresario no quiere asumir. Los conflictos laborales que ya existían se han visto agravados, a los que les añade las amenazas de despido, la obligación de trabajar en condiciones indignas, aumentar la jornada laboral sin ser remunerado por ello, trabajar durante un ERTE, bajadas salariales, irregularidad en la contratación, etc. Ante todo esto, los líderes de los sindicatos mayoritarios han dado la espalda a todos los trabajadores, aceptando las presiones de la patronal sin oponer resistencia, y vendiendo una vez más a la clase obrera. El componente de clase en contagios y fallecidos no solo afecta al ámbito laboral, la Casa Obrera, debido a su precaria situación económica, vive en un domicilios pequeños y vecindarios masificados. En muchos de ellos conviven varias generaciones en espacios reducidos y hacinados, por lo que se junta población de riesgo en un mismo lugar. Si ya de por sí el poder adquisitivo de la clase trabajadora es muy bajo en estos momentos, los casos de ERTE, despidos y situaciones laborales irregulares no van a hacer nada más que agravar estas situaciones. Los ingresos disminuyen o en muchos casos se eliminan pero los gastos continúan e incluso aumentan. Ya que debido a la especulación generada por la crisis derivada del virus, de la que suele aprovecharse como es habitual el capitalismo, y los episodios de compras masivas de abastecimiento por parte de las clases más pudientes, han hecho que productos de primera necesidad y productos básicos de limpieza, que tan importantes son ahora, se hayan encarecido mucho, o ni siquiera estén disponibles. Por lo tanto, vemos que la clase obrera, que en su mayoría vive al día, ni puede hacer compras para largos periodos de tiempo, ni puede acceder a productos básicos. Todo esto también agrava la cuestión de la alimentación, uno de los pilares básicos de la salud, y que afecta directamente al sistema inmunológico. Es habitual que en muchas familias de clase obrera con pocos recursos hay una alimentación deficiente. Y tanto el hecho de no poder acceder a alimentos básicos por la falta de ingresos, junto con tener que realizar todas las comidas en casa, hace que sea imposible mantener una alimentación digna. Y para terminar, nos gustaría mencionar que todas las situaciones de precariedad y desamparo de la clase obrera que van a ir agravándose según avance esta crisis sanitaria y social, afectan indudablemente al ámbito de la salud mental, añadiendo una losa más si cabe. Esta situación extrema puede acarrear graves problemas psicológicos, que debido a una cara falta de recursos, imposibilita en un gran número de casos el acceso a tratamiento o la atención necesaria para solventarlos. Por todos estos motivos es evidente que hay un condicionamiento de clase en esta crisis y es necesario recalcarlo, ya que el ámbito político, especialmente el de la falsa izquierda institucionalizada, se está intentando ocultar, alegando que a todos nos afecta por igual, hecho que claramente es otra de sus grandes mentiras. Yo voy a hablar un poco de los medios de comunicación generalistas, del tratamiento que están haciendo de esta situación, desde una perspectiva un poco general, para no extenderme mucho. Lo primero de todo quiero destacar que esto no es nada nuevo, o sea que la situación de los medios generales en cuanto a objetividad, gestión de información, eh, visibilidad, viene siendo deplorable desde hace mucho tiempo ya. Eh, al igual que en el resto de aspectos de los que estamos hablando en estos vídeos partimos de una situación totalmente sometida a un sistema capitalista. En este caso, significa que si no todos, la inmensa mayoría de medios están bajo los intereses de grandes empresas, de gobiernos y mercados. Voy a ir haciendo un poco de manera cronológica para ir viendo cómo se ha desarrollado la cobertura informativa según avanzaba esta situación. Eh, se empiezan a mencionar los contagios en China, pero siempre se menciona como un virus chino, como que es muy lejos y como si nunca fuera a ser un problema cercano. Luego ya esta falta de seriedad y objetividad hace que por un lado veamos noticias alarmistas y por otro lado otras que llaman a la calma. No hay datos contrastados, no hay fuentes oficiales, no se contrastan se, y, se ponen con, y se ponen constantemente eh, tablas de datos, gráficos, infografías y estos se tratan como si estuvieran escritos en piedra, o sea, como si fueran veraces y, es la única, y fuera la única información disponible. Entonces, eh, todo esto... que genera alarmismo, miedo e inseguridad en la población. Después de esto viene la, esta, la declaración del estado de alarma. La información empieza a llegar por partes una vez más, sin un criterio unificado. Luego se va teniendo ma, un poco más de información, pero en vez de subsanar la carencia de información de antes, se opta por otra vez eh, cascada de noticias, eh, muchas noticias, eh, noticias, pero son noticias anecdóticas. Personas que se saltan el confinamiento varias veces, un tío que pasea al perro 15 veces al día, otro que sale a hacer deporte. Entonces se olvidan casos más importantes como los casos de gente con cuadros mentales o gente que o personas que tienen autismo. Entonces estos por sus circunstancias no pueden llevar un aislamiento, un confinamiento como el resto de la población. vale. Y aquí todo esto deriva en los chivatos de balcón. O sea, la información de eh, denuncia a tu vecino, este se está saltando la, el confinamiento por pasear al perro, todo eso hace que la gente vea a todo el mundo como culpable. Y entonces la gente desde los balcones empieza a denunciar a todo el mundo. Y esto lleva a cosas como que madres y padres de niños autistas eh, se planteen incluso el hecho de, de, de marcar a sus hijos con pañuelos azules. O que la gente empieza a poner mensajes en sus portales de que si saben que vive un médico en su edificio, que por favor que no vuelva a casa. Eh, luego unido a todo esto de, como de fondo hemos visto una increíble campaña de blanqueamiento de las fuerzas de seguridad del Estado entonces esto se hace con un claro objetivo justificar su existencia vemos fotos, vemos vídeos, vemos publicaciones en medios, en redes eh, y les vemos desinfectando espacios construyendo hospitales de campaña incluso ayudando a gente mayor a hacer la compra eh, un policía que ameniza el encierro y canta el cumpleaños a la gente eh, a ver, todo esto es mentira es mentira en el sentido que luego lo de la desinfección, lo de los hospitales de campaña, hemos visto que lo hace gente como los bomberos, eh, personal de ayuntamiento o gente contratada para ello. Incluso el propio personal sanitario, el personal de limpieza son los encargados de hacer todo esto. Luego, eh, las medidas de urgencia que, que se han aprobado se han intentado aprobar desde el gobierno... Eh, la manera de trasladarnos a la, la población ha sido también muy caótica, porque las ayudas, los ERTES, eh, todas esas medidas nunca especificaban condiciones, plazos, requisitos, quién puede acceder, quién no. La, la gente en general cuando ve la televisión dice, oh, el gobierno está ayudando a todo el mundo, pero no es cierto. No es cierto porque la gran mayoría de medidas no contemplan a la población más vulnerable, porque siempre queda fuera de todo esto. También, luego aparte, la única solución que nos daba es una especie de sálvese quien pueda y nos decían cómo hacernos nuestras mascarillas. Incluso desde el propio gobierno, haciendo guías, eh, haciendo qué materiales se utilizan cuando esas no está, que, no está comprobada que funcionen y nos hacen directamente responsables de nuestra salud cuando deberían ser ellos. Luego, ya vamos a la parte de programas de televisión. Que dentro de su línea habitual, que esto ha sido siempre así, dan viábulos, informaciones que están mal, noticias que se inventan y utilizan fuentes como la derecha más rancia, eh, tertulianos que aparecen de repente y son expertos en, en epidemias, son expertos en salud. La gente no es capaz de poder filtrar qué es cierto y qué no. Y si todas las noticias que nos llegan vienen de boca de la patronal, de boca de los sindicatos mayoritarios, pues la visión que se va a dar evidentemente es la que es. Porque sí que existen sindicatos minoritarios o asociaciones más pequeñas que están avisando de las consecuencias reales de todo esto, pero eso a la gente no le llega. Luego, tras la paralización de la actividad laboral no esencial, nos han hecho creer que ya se puede volver a trabajar con normalidad. Hoy lunes o mañana martes en algunos sitios se va a ver. Se ha hecho hincapié en que con o sea, con 800 muertos al día hay que parar todo. Pero luego ya si bajamos la, la cifra a 600-700 ya seguro volver a trabajar. Se, o sea, se para la actividad con unos 75.000 infectados y cuando sobrepasa claramente los 150.000 se puede volver a trabajar. Acompañado a esto vemos en la radio testimonios de gente que vuelve a trabajar, que tiene todas sus medidas, que incluso tienen ganas de volver a trabajar y están ocultando que la gran mayor parte de la gente no está volviendo tan feliz a trabajar. Eh, luego vemos, eh, ya como colofón de todo, eh, que los medios le dan mucha importancia a figuras como Amancio Ortega y todas las donaciones que se están haciendo de entes privados, omitiendo el hecho que, por ejemplo, esas donaciones esconden fraudes millonarios de Hacienda. Tapan otras cuestiones, eh, como la precariedad generalizada que ya existe y que solo se ha visto agravada. En ningún momento se habla de los sectores más, más vulnerables, salvo cuando se trata de noticias que buscan el espectáculo. En el caso de. Luego vemos que en el caso de seguimiento de personas que han pasado el contagio o han fallecido, eh, solo nos hablan de gente famosa. No sé quién ha muerto, no sé quién está afectado por coronavirus, pero una, una persona famosa vale por 100.000 que no son famosas, solo nos destacan a la gente famosa, como si el resto no existiéramos o no fuéramos importantes. Todo este tratamiento y todo lo que estamos viendo deriva en una romantización del aislamiento nos venden desde la tele, desde los medios, que este virus nos ataca a todos por igual, que no hay distinción de clase, que solo con quedarnos en casa ya hemos vencido todo. Pero claro, eh, nos muestran constantemente a los ricos en sus casas inmensas emitiendo mensajes de solidaridad, animándonos a leer, a hacer ejercicio, a ver películas, a entretenernos... Y yo creo que nos sentimos todos muy alejados de su realidad, porque sabemos que no es la misma. Y como broche final de todo esto, hemos comprobado cómo ahora se han incrementado los anuncios positivistas de compañías de seguros y de bancos, diciéndonos que están con nosotros, que nos ayudan a través de créditos, endeudamientos y mensajes estúpidos y vacíos de solidaridad. Bueno, respecto a la situación en, la, en las prisiones, que también lo podríamos extender a los CIEs, centros de menores y demás, es una situación realmente crítica, ¿no? Eh, además de la situación ya que venía de antes, de saturación de las mismas, no se están tomando las medidas eh, sanitarias necesarias. Hay un alto porcentaje de, de presos eh, ya contagiados. Eh, se, se estima que más o menos 150 mínimo. Más de 250 funcionarios también contagiados. Eh, dos personas ya, dos presos que han muerto. Y hay numerosos presos políticos y sociales con patologías previas muy graves. Eh, también presos mayores de 65 a 70 años como pueden ser los presos políticos comunistas, como Manuel Pérez Martínez, Manuel Arango, Lucio García, Victoria Gómez, María José Baños, etcétera, etcétera, que son ya eh, pues mayores de 65, 70 años, como digo, y están enfermos, y claro, eso puede derivar en una situación de contagio masivo y en una hecatombe, una ¿no? A esto se sumaría, eh, bueno, en motines que ya está empezando a ver en las prisiones, y que puede, puede llamar, ¿no? Y ni siquiera se está planteando este gobierno sacar a estos presos enfermos y mayores a la, a la calle, ¿no? Cosa que en estados de nuestro entorno ya se está haciendo. Respecto a la situación represiva en las calles, como todos sabréis, tenemos al ejército eh, por todas partes, eh, hay un auténtico estado policial, es evidente que se está haciendo, se está llevando a cabo una estrategia de blanqueamiento de, del ejército, eh, podemos ver eh, cómo en las ruedas de prensa eh, bueno hay dirigentes del ejército que están haciendo llamamientos a... bueno, están haciendo llamamientos a, a que prácticamente nos afiliamos ¿no? al ejército, están lanzando un mensaje absolutamente bélico y obviamente de alguna manera tienen que justificar los gastos ¿no? eh, enormes que supone eh, bueno, eh, el ejército, ¿no? y de alguna manera tienen que justificar su existencia. Eh, las medidas que se están tomando, por ejemplo, de rastreo y monitorización y geolocalización de los teléfonos, se están empezando a tomar ya en Valencia para controlar el contagio, y es evidente que esta medida, como la cuestión del aislamiento social y tal, es necesaria, o podría ser, podría ser necesaria para frenar el riesgo de contagio. El problema es que estas medidas eh, se van a seguramente a mantener de forma permanente y se van a cronificar y claro, eh, estas cuestiones eh, van encaminadas, ¿no?, a, a, a frenar toda a, y a aislar toda disidencia política en la calle, a frenar protestas y revueltas que por la situación de miseria que se generará pues empezarán a surgir espontáneamente de un momento a otro y ellos lo saben. Y su objetivo, evidentemente, va a ser precisamente eliminar toda disidencia política. ¿no? Eh, bueno, a margen de esto, eh, creo que también tenemos que remarcar una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, como es el plan de choque social, eh, a la que se han sumado numerosos colectivos, organizaciones y sindicatos de todo el Estado. Eh, y Nosotros nos hemos adherido y la apoyamos, como decimos, tiene medidas muy importantes como es la bola de alquileres, la negativa a que los trabajadores no vayan a su puesto de trabajo eh, en este caso, si no es un puesto de trabajo esencial. Y bueno, una renta mínima garantizada mientras se mantenga esta situación y una serie de medidas eh, pues, bastante, bastante largas, ¿no? que como digo, eh, apoyamos y creemos que es importante. También pensamos que es importante eh, remarcar el papel que están jugando de la cayos de la patronal eh, comisiones sobre la UGT, porque evidentemente no están haciendo su, no están cumpliendo el papel que deberían cumplir ¿no? de defensa de los trabajadores sino todo lo contrario y bueno ante esta situación nosotros nos planteamos ¿no? eh, qué podemos hacer ¿no? cuando se vaya abriendo el confinamiento y y demás creemos que ante esta situación eh, hay que tener claro eh, qué defendemos qué objetivos eh, importantes tenemos que defender eh, como clase obrera organizada y pensamos que hay que hacer una defensa férrea de todos los derechos y las libertades fundamentales, democráticas, como es el derecho a una vivienda digna, eh, a una sanidad y una educación pública y gratuitas, eh, a, la, bueno, a defender unas libertades políticas y sindicales plenas y todo este tipo de... de, bueno, de de reivindicaciones de los derechos y las libertades fundamentales, pensamos que tiene que ir dentro de un programa más amplio de unidad popular que cohesione al movimiento obrero y a las organizaciones populares, como también puede ser ¿no? eh, la salida de la Unión Europea y de la OTAN y la nacionalización de la banca y de las grandes empresas, que precisamente creemos que es fundamental para romper con la Europa de los monopolios y con este régimen. Eh, para dejar de estar subyugados ¿no? a los intereses del gran capital y para poder adquirir una soberanía política y económica que, bueno, y que nos haga ser autosuficientes ¿no? y poder ser dueños de, de, de, bueno, de nuestro destino al fin y al cabo. Y también creemos que es fundamental eh, reivindicar y luchar por una república popular que precisamente garantice estos derechos y libertades eh, reivindicar eh, la amnistía para todos los presos políticos y la derogación de todas las, las, las leyes represivas como es la ley de seguridad ciudadana, la ley de partidos, la legislación antiterrorista, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, por último queremos hacer un llamamiento eh, importante a la, a la desobediencia civil, a no resignarnos ante esta situación, a no asumir... Eh, la domesticación que nos quieren imponer, la sumisión y el aislamiento y a salir a las calles a plantar batalla porque solamente el pueblo salva al pueblo. Así que muchas gracias al Movimiento, al movimiento Pranistía por la iniciativa y mucho apoyo y ánimo.